Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estamos por aquí otra vez en la obra y nada, como el otro día os gustó bastante el, el vídeo que hice con lo del encofrado eh, con tablones de madera pues hoy ya está del todo preparado van a hormigonarlo dentro de una horita así que ya está todo listo y he pensado que sería buena idea subirme aquí arriba y poder enseñaros cómo, cómo está preparado así que nada, otra vez más le damos la vuelta a la cámara y lo vemos Vale, pues nada, aquí tenemos... El encofrado, como veis, están puestos los tablones de madera a la cara interior de donde se va a realizar el hormigonado, ¿vale? Aquí, bueno, estoy subido en, la, en, en el andamiete este preparado, que está bastante bien. Y, y nada, pues como veis aquí están estos tablones, en la parte de afuera está la, la plancha de hierro y está apuntalada a ese lado. Este es el espadín que os decía el otro día, que atraviesa por aquí, ¿veis? Atraviesa. Y aquí se sujeta, de manera que esto hace presión así, tiene, tiene un montón, hace presión así para que el hormigón pues no abra el encofrado. ¿Vale? Por este lado está todo apuntado, bueno, no lo, no lo podéis ver bien. Aquí dentro, a ver si consigo que se vea, ¿veis? Están los separadores. A ver si lo consigo enfocar bien. Ahí está. ¿Vale? Esos son los separadores. Ahí tenemos uno, ahí tenemos otro. Y bueno, y alguno me diréis, oye, pero solo tiene una, una barra. ¿Cómo es eso? no? Bueno, pues en realidad no es que solo tenga una barra. Es que en este caso, como aquí, va a venir... A ver si puedo coger esto bien. Como aquí, este sería el muro, y aquí va a venir el forjado. Lo que ocurre es que como queremos que por la cara exterior no se vea el corte del muro, pues se va a hormigonar el muro hasta la cara superior del forjado, y luego el forjado va a venir por aquí. ¿Veis estas esperas? que en realidad son, espera, en realidad son el armado interior del muro. Lo que pasa es que se le ha hecho aquí un tape, ¿veis? Esto es un tape que se ha hecho para que cuando acometa el muro, aquí se, cuando, cuando el muro esté terminado, aquí va a haber un escalón y aquí en ese escalón va a ser donde se va a alojar el muro y se va a hormigonar todo junto. para que, Ay, perdón, el forjado. Para que sea todo una misma pieza. Bueno, entonces no es que el muro tenga armado de una sola barra, tiene armado aquí una, una barra exterior y otras barras en el interior, y aquí es donde vendrá el futuro forjado hacia allí, ¿vale? pues nada, pues eso es lo que os quería contar, como veis bueno, eh, os, os comentaba el otro día que se va a hormigonar dentro de, de media horita o así, entonces como os comentaba el otro día esta madera está empapada, está totalmente mojada, ¿para qué? para que no coja el agua del, del hormigón, evidentemente porque si no, pues ya sabéis, ya os conté lo que pasaría que el... La, el agua del hormigón se metería dentro del poro de la madera y luego pues sería muy complicado sacarla y además la madera también cuando como está empapada cuando se seque pues será más, más fácil de soltarla porque perderá, perderá volumen aquí en esta zona que hay pilar pues lo mismo, se ha puesto este tape para que estas varillas se queden en la cara del forjado y luego continuarán hacia arriba y estas se quedarán en la parte del muro vale, pues nada, pues, pues eso es así que a ver, me giro por aquí aquí sí que tengo que ir con un poquito más de cuidadito que ir con el móvil pues seguramente no será lo más apropiado pero por eso no me estoy moviendo mucho estoy en el sitio con mi barandillita, con mi todo y con precaución, siempre hay que ir con mucho cuidado a la obra vale, pues nada, a ver ay, mira, aquí os podría haber enseñado así es como está quedando por dentro la obra ya os enseñaré os ir enseñando más cosas pero de momento yo creo que no se me ocurre nada más que comentar en cuanto vea alguna otra cosa más aquí estaremos ricarario en la obra el reportero más dicharachero hasta luego